vamos a ver hoy un... un vamos, la explicación definitiva sobre las discontinuidades geológicas. Eh, son pocos los sitios donde se pueden ver. O sea, pues Mira, aquí en esta chica, aquí hay una, una carretera y las puede, puede ver los estratos en alguna cantera. Aquí eh, voy a poner algunas discontinuidades. Mira, esta que hay aquí por aquí. Lo de arriba con la de abajo no tiene nada que ver. Esto es una discontinuidad. Mira, esta es una discordancia angular claramente. Estratos tabulados arriba, horizontales y los debajo en una inclinación de unos 25-30 grados. Otra discontinuidad. Mirad, estratos eh, verticales aquí y la línea de contacto con esto. Otra discordancia angular. Este es este un multiclinal sinclinal y esta es la discontinuidad. Y aquí estratos verticales entran en contacto con esto. esto. Lo de abajo parece granito y lo de arriba parecen sedimentarios. Esto sería una inconformidad. Bueno, vamos a ver todos los tipos de discontinuidades porque esto sale en todas las pruebas de geología en oposición y los cortes geológicos suelen ser alrededor del 30% de un examen de BAU de selectividad así que de geología así que tenemos que tener muy claro cómo es esto cómo funciona y si veis este vídeo veis los 10 de, 12 ejemplos llegáis hasta el final os prometo que ya no vais a tener ninguna dificultad en diferenciar en un corte una discontinuidad venga chavales Vamos a por los 12 cortes, a ver si llegamos hasta el final. Mira, para tener claro lo de las discontinuidades, os tenéis que meter este cuadro. Este cuadro lo he hecho yo. ¿eh? Eh, porque es que no había nada así en internet que estuviera bien explicado. Habían refritos de varias cosas. Entonces, meteros lo de las discontinuidades en la cabeza, estos tipos, y será muy fácil después hacer los cortes. Mirad, hay estratos concordantes, ¿eh? que entre un estrato y otro pues no pasa nada, es una serie continua, y estratos discordantes. Los estratos concordantes nos olvidamos. En los estratos discordantes hay diferentes tipos de contactos, Mirad, una paraconformidad, pues entre estratos antiguos, por ejemplo, de la era primaria, después ha habido una interrupción de la, de la sedimentación durante millones de años, eh, se produce un hiato, o sea, que no ha habido sedimentación y después se ponen encima estratos modernos, pues son paralelos, pero eso se llama paraconformidad, esto no ha sido continuo. En otros casos, pues los estratos más antiguos han sido erosionados, esto también se llama una discordancia erosiva, y al cabo de los millones de años, la, la, el terreno sube, baja, bla bla, hay otra sedimentación de estratos más modernos y la línea se llama una disconformidad o una discordancia erosiva. La discordancia angular, angular es la más fácil de distinguir por todo el mundo porque entre lo de arriba y lo de abajo pues hay un diferente ángulo estos estratos antiguos se sedimentaron y se plegaron se erosionaron después porque salió la serie fuera del nivel del mar volvió a bajar se sedimentó esto subió para arriba y ahora lo vemos pero hay un diferente ángulo entre lo de arriba y lo de abajo y entre rocas ígneas y metamórficas cuando están erosionadas y hay contacto este contacto se llama una inconformidad ojo, porque veo muchas veces que aquí también se le nombra eh, discordancia angular pero no cuando son por ejemplo pizarras y granitos que es lo más abundantes estas inconformidades eh, este, este, este contacto siempre que ha habido erosión eh, porque si no hay erosión eh, entonces se habla de una intrusión pero si hay unas rocas subyacentes eh, erosionadas y encima estratos sedimentarios pues esto se llama una inconformidad ¿eh? una inconformidad entonces pues venga ya con esto claro le dais ahora la pausa hacéis una captura de pantalla voy a quitar el ratón lo que queráis esto lo tenéis que aprender para hacer los 12 cortes que vamos a ir a ver venga y empezamos con el primer ejemplo vamos a ver si os digo que hay aquí cuatro discontinuidades las veis Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, vamos a ver la primera. Primero, las discontinuidades están así como en línea un poquito quebradita. Ojo que a veces no se distinguen bien. Por ejemplo, esta es difícil de ver, pero aquí lo aclara. Entonces, la primera discontinuidad que veo es esta de aquí: tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ¿Y esto qué es? Una discordancia angular. ¿eh? La voy a poner aquí. Ya la he puesto. Estas son las más fáciles que ver, que de, de ver. Mira, estos estratos aquí están horizontales y estos están en ángulo. O sea, discordancia angular. Venga. ¿Vemos otra más? Pues sí. Bajo vemos otra. ¿eh? Esta de aquí que viene por aquí. ¿la veis? además que está un poquito quebrado ¿eh? tiqui tiqui tiqui tiqui y... tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui ojo ojo, ojo, ojo que aquí hay que parar venga, vamos a nombrar esta pero cómo no te puede gustar la geología si sí, es súper divertida voy a merger las layers Mirad. Eh, entre lo de arriba y lo de abajo se ve que estos estratos están en un ángulo, hay erosión, es una discordancia angular claramente, pero madre mía, hijos míos, mira, esto era difícil de ver, esto era difícil de ver, porque no pinta, ahora sí, venga, la voy a nombrar. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Es una inconformidad, porque mirar, aquí hay un contacto entre material no sedimentario, el 12, que son estas rocas plutónicas y material sedimentario que son las areniscas con huello de dinosaurio y no es una intrusión porque aquí está erosionado. Entonces como está erosionado es una inconformidad. Si llegara hasta aquí abajo y no hubiera contacto sería una intrusión de granito, un batolito por ejemplo, pero aquí es una inconformidad. Contacto entre material eh, eh, magmático y sedimentario, magmático, metamórfico eh, y, sedi y sedimentario, una inconformidad. Entonces nos vamos ya y entregamos, pero el que tiene mejor vista dice ay madre mía, aquí veo que hay una línea un poco quebradita, pero es que no estoy seguro, no sé qué hacer. Pues para eso está todas estas cosas que nos ponen aquí y aquí, camufladito pone en el campo entre las unidades 3 y 4, entre esta y esta, ay, no me gusta esa flechita, entre este y esta tampoco, entre las unidades 3 y 4, vamos a ver, layer, flatten imagen, ahora, ahora, entre las unidades 3 y 4 se ha observado un paleorrelieve con desniveles superiores a un metro. Ostras, ¿qué es un paleorrelieve? Palor, ay madre, lo voy a dibujar aquí para que quede clarito. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo entre las unidades 3 y 4 se ha observado un paleorrelieve con desniveles superiores a un metro. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, que entre este estrato amarillito, este estrato amarillito de aquí, eh, que son las, eh, los yesos del Triásico, y lo de arriba, las dolomías con restos de bivalvos rudistas, aquí se observa en algunos sitios como una falta, eh, una erosión y un, y, un, y un salto en, en, el, en el relieve de hasta un metro. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es una discordancia erosiva o también llamada disconformidad. Confirmo desconformidad que vendría en esta línea de aquí. En esta línea de aquí. Vale, pues entonces en esta pregunta habría cuatro discontinuidades dos discordancias angulares, una disconformidad y una inconformidad y con esto se contestaría. Si queréis, mira, ya repasamos, vamos a ver qué tipos de fallas es y una cosa que adelantamos. Mirad, esta falla de aquí, ¿eh? esta falla de aquí, eh, si esto fuera un tobogán, el estrato niño este naranja, que hace, baja por el tobogán de una manera normal Efectivamente, esto es una falla normal. El niño estrato cae por aquí por el tobogán de una manera normal. En esta de aquí, vamos a ver, eh, dicen, dicen algunos alumnos, es que es normal porque mira este verde baja, baja así. El niño va por debajo del tobogán como en el exorcista. Va por aquí, los niños bajan por, por un tobogán por esta parte de aquí, no, bajan por esta parte de arriba. Y en este tobogán que baja por aquí, el estrato niño verde, ¿qué hace? Baja hacia abajo o sube hacia arriba. Sube hacia arriba. Entonces esta es una falla inversa. Eh, vamos, después, eh, mira, esto va a ser la explicación definitiva de fallas y descontinuidades. Eh, os voy a poner 12, 12 cortes de los que he sido tribunal para que no haya ya ninguna duda. No tengáis que ya mirar nada más, porque aquí el que sepa hacer este vídeo, el que lo vea todo, sabrá ya distinguir las discordancias, las disconformidades y las inconformidades. O sea, esto lo voy a utilizar yo en las clases que me quedan del resto de la vida, porque es lo que más dificultad tienen los cortes y la gente pues no lo acaba de ver. Venga, vamos a por el siguiente. Segundo corte. ¿Cuántas vemos aquí? ¿Eh? Vamos a ver, yo veo claramente aquí una, aquí... Otra, aquí otra y aquí otra por aquí, ¿no? Venga, vamos a ver si las vemos. Vamos a ver si las vemos. Muy bien, muy bien. Carlejas, está hecho chinacha, hacha. A ver, la primera. P son pizarras paleol, paleozoicas replegadas. O sea, aquí hay un plegamiento de pizarras. Estas líneas por aquí estarían plegadas, ¿no? Entonces, esta línea de aquí. Eh, en estas pizarras IM, que son areniscas y limonitas, aquí entre esta y esta, eh, en algunos sitios me dicen que es una discordancia angular, pero es que es entre material eh, metamórfico y sedimentario. Entonces, esto es una inconformidad. La voy a poner. Seguimos, venga, esta de aquí arriba, esta es la que todo el mundo ve. Eh, la voy a marcar triqui triqui triqui triqui triqui triqui triqui triqui. triqui, triqui, triqui, triqui, Y esto que es? triqui, triqui, Discordancia angular, Entre materiales sedimentarios, estos F y B con H están en diferente ángulo. Esta es la discordancia que todo el mundo ve, esta es fácil. Venga, vamos a por la siguiente. triqui, triqui, triqui, triqui, triqui, ¿dónde está esto? triqui, esta todo el mundo también la ve. Esta, ¿eh? material, entre materiales sedimentarios en diferente ángulo, que es por pues, lo mismo que antes, discordancia angular. Mirar, la que vine ahora es que ni la pedían, ni la pedían porque, eh, ojo de halcón, porque la gente no lo ve, pero chicos, nosotros que ya estamos entrenados, si esto está erosionado y es un contacto entre el material, de, que es granito, y el B, que son areniscas, material plutónico y sedimentario, que es ¿eh? esto en, en tal, pues lo voy a poner. ¡Uy, que me ha pillado! Vamos a ver, y entonces la otra, esta de aquí, la que quedaba, esta que viene por aquí, que está marcada, ¿eh? Porque si no estuviera marcada sería difícil de ver, y viendo las sentencias tampoco eh, se ve que haya habido aquí una laguna estratigráfica ¿eh? Esta de aquí, ¿qué es lo que sería? Una disconformidad o, o una discordancia erosiva. Más cosas de este corte que podían preguntar, ¿qué es esa estructura? Pues esto sería un batolito. ¿Y qué tipo de falla sería esta? Pues lo de siempre. Mira el tobogán, qué bonito. Esto baja por el tobogán, no hay ningún problema. Es una falla normal. Siguiente, chavales. Número 3. Venga. Vamos a empezar a verlas. ¿Eh? Esta es fácil de ver. La marcamos. Fígaro, fígaro. Y esta que es, la pongo disconformidad o discordancia erosiva. Venga, vamos a ver la otra. Esta de por aquí. ¿eh? una superficie onduleante erosionada que viene por aquí y continúa por aquí. ¿Esto qué va a ser? Pues ahora lo pongo. Discordancia angular. ¿Por qué discordancia angular? Chicos, porque los estratos de aquí abajo están plegados y estos arriba están horizontales. Mira, ¿no veis que aquí hay un ángulo? Eh? Entre estos de arriba y los de abajo. Por eso es una discordancia angular. ¿Alguna más? No, entrego el examen. Error. Mirad, los estratos son concordantes cuando son continuos. Cuando... Pues Se sementa uno, después el otro, después el otro y no pasa nada. Cuando se interrumpe hay una discontinuidad. ¿Y vosotros creéis que el 2, que son morrenas glaciares, y el 4, que son estas arcillas, esto es normal? ¿Esto se puso todo ahí en el mismo momento? No. Aquí, aquí, hay, ¿qué es lo que hay? ¿Eh? Pues ahora lo pongo. Pues es una disconformidad o discordancia erosiva. Mirar, para que se haya sedimentado el 2, no, ahora el perro, la vecina y todo esto, es un escándalo. La obra, las niñas, el perro, la vecina, alegría que no falte. Para que se sedimente 2, ¿eh? se tiene que haber erosionado esto de aquí, 4, por, mira, en un valle en forma de U, que es pues, un glaciar, una, y la acumulación de la morrena. Después aquí se ha quedado un río, ¿eh? pero entonces es una discordancia erosiva o disconformidad. Venga, las fallas. ¿Esta falla qué es? Mira, este estrato 1 que va por aquí, ha caído por el tobogán. ¿eh? Bien, falla normal. Esta de aquí. Mirad, esto aquí ni se ve. Estas son estas de aquí abajo. ¿eh? Y las del la, el cuadradito negro, que tendría que estar por aquí, ni se ve. ¿eh? Si esto es el tobogán, en los cuadraditos donde están, aquí erosionados. Entonces, esto ha subido hacia arriba. Es una falla inversa. Vamos a por otro, Lucas. 4, vamos despierta, dale like, suscríbete al canal, igual de luego pongo a la pachamama, que son 10, venga, vete al aseo, elávate la cara, coge un poco de agua y seguimos chavales, Ve, te ves este vídeo y ya, lo de los cortes ya es un 33% en casi todas las actividades, venga, vamos a ver, voy a coger el boli, Venga, vamos a marcar esta de aquí abajo que se ve claramente y que va a ser pues, material sedimentario, material sedimentario en distinto ángulo, pues no va a ser otra cosa que... discordancia angular. Y ya para ir más rápido, esta otra de aquí que va a ser discordancia angular, sedimentarios sedimentarios en diferente ángulo, sedimentario angular. ¿Qué? ¿Entregamos ya o okay? qué? No aquí pichones eh, aquí entre el 7 y el 1 eso no es concordante aquí se ha erosionado esto y después se ha desedimentado el 7 entonces esto qué es discordancia erosiva vamos, y en este no hay ninguna falla ni nada, pero ojo en la historia eh, ojo, porque esto de aquí y esto de aquí que es un basculamiento hacia, hacia el norte eh el terreno ha basculado, se ha hundido por el norte y el sur ha quedado un poco más elevado. Entonces, ojo en la historia de la región de esto. Siempre que os ponen una N y una S aquí, siempre es porque hay un basculamiento y tenéis que decir si el basculamiento ha sido hacia el norte o hacia el sur. Siguiente vídeo que casi llegamos a la mitad. Siguiente. Venga, Vamos a, a lo fácil. Esta de aquí arriba que es la que todo el mundo ya está viendo fácil de ver estratos sedimentarios en distinto ángulo, pues qué va a ser pues lo de siempre discordancia pero si tengo, espera, espera, que tengo aquí a la gran pachamama, venga, entre estas terrazas fluviales y lo de abajo, ¿eso qué será? Dis, discordancia erosiva una discordancia erosiva, gran pachamama sí, sí ¡Ole! Venga chica, vi la gran pachamama, venga nos queda una, nos queda una, y mirar qué fácil se ve aquí, ¿eh? estratos en diferente ángulo, estratos en diferente ángulo, estratos en diferente ángulo, estratos en diferente ángulo, diferente ángulo, da ganas de poner discordancia angular, ¿eh? ¿Eh? Da gana, da gana, pero qué sé, ¿Eh? ¿qué es pizarras, my god. Pizarra es metamórfico. Contacto metamórfico y sedimentario. No es una discordancia angular, aunque lo veo en muchos sitios. Es una inconformidad. ¡Buf! Aquí tenemos fallas a dolor. Mirad, las bolitas y las bolitas. Esto es el tobogán. Las bolitas suben para arriba, que es F1, inversa. F2, bolitas aquí, bolitas aquí, cae el estrato, bolitas por aquí, normal, este de aquí, a ver que me fije, mirar esta rayita y esta rayita, bolitas aquí, bolitas aquí, caen las bolitas hacia abajo, F3, normal, y este de aquí, bolitas y bolitas, eh, este es el tobogán, sube para arriba, inversa, no, Carlos, pero es que esto baja hacia abajo, pero cómo va bajar este hacia abajo, haciendo así, Además, los niños estratos van por la parte de abajo del tobogán, no, van por la parte de arriba. Entonces, este niño estrato ha subido hacia arriba ahí como el exorcista. Inversa, ¿eh? inversa, normal, normal, inversa, chavales. A por el siguiente, que estamos en la mitad. Bueno, buenos días. Cambiamos de día, pero seguimos editando. Así que vamos a ver esta de aquí mirar, la marca por aquí, chupa por aquí, esta por aquí, eh, ya os estáis reglamiendo, eh. ya los estáis reglamiendo porque está tenéis todos claro a estas alturas, que es una, sí señor, discordancia erosiva y angular, vemos otra más, pues sí, dónde la vemos, pues aquí, la vemos, aquí, y veis que estos estratos están horizontales, pero estos están un poquito inclinaditos. Entonces, estos horizontales y estos inclinaditos, otra discordancia erosiva y angular. Discordancia erosiva y angular con la flechita y todo. Qué bonita, mira que me costó para hacer una flecha con la herramienta línea. Bueno, ya que estamos y lo he dibujado, vamos a ver la F2. F2, Togan, sube para arriba inversa A f 3 el estatus b cae para abajo normal f sub 1 este amarillito cae hacia abajo normal inversa normal y normal yo creo vamos a hacer tantas inversas que, que, que digo tantas fallas que nos vamos a aburrir venga pues otro corte vamos a por el 7 eh, bueno, venga, vamos a hacer el premio gordo de la Lotería de Navidad. Eh, os puedo asegurar que este, estas discontinuidades no las preguntan ni en la oposición. Pero así como te lo digo. ¿eh? Eh, la primera eh, es fácil de, de ver, esta discordancia angular, discordancia angular con, que tiene las, las brechas con huesos de, de dinosaurios y los estratos que tienen eh, por bajo, eh, discordancia angular Mirar entre esto y esto, está este nivel de está es fácil, vale, bien pero vamos a la siguiente, bueno mira, aquí las discontinuidades están marcadas así con una línea un poquito más más gruesecilla pero es que aquí hay una discontinuidad voy a coger el rojito eh. aquí hay una discontinuidad y ahora os la explico eh. manda huevos que diría que esta de aquí que viene por aquí y esta de aquí que viene por aquí. Es que aquí hay que hilar de muy fino, yo no sé si para selectividad, pero en fin. Mirad, eh, el 5, eh, a ver, el 5, esto de aquí, se llama, son conglomerados y areniscas con fauna de Ediacara que tendrías que saber que Diacara es de, del Cámbrico y como lo de arriba, el 3 eh, esto de aquí, son alternancia de margas y calizas eh, a ver, ¿dónde está? Antes, dame, con colares silúricos entre esto y esto, esto es del Cámbrico y esto es silúrico, por falta el ordovícico como falta el ordovícico, este es, lo voy a poner aquí, para conformidad o laguna estratigráfica. ¿Por qué? Repetimos, porque si me voy a Cambridge, cambrico, por el vicio ordovícico, a pescar siluros, Cámbrico y silúrico, en medio falta el vicio, el ordovícico. Esta era una muy, muy, muy difícil de ver, pero muy difícil. Venga, vamos a por otra. Venga, vamos a ver. Aquí hay una discordancia... uy Aquí hay una discordancia angular entre el 6, que son gravas y arenas, y lo que tiene debajo. Esta de aquí... Y esta de aquí, la voy a poner aquí ahora, otra por aquí, vamos a ver, esta es fácil de ver, entre esto y la de abajo, pues vamos a ver cómo sería, mirad, este contacto de aquí, este contacto de aquí sería una discordancia angular y este contacto entre lo de arriba y de abajo, todo esto de aquí sería una paraconformidad. Madre mía, parecía que ya estaban todas, ¿no? Pues no. Contacto aquí entre material eh, granítico, es el granito, y las brechas con dinosaurios, este trocito de aquí, este trocito de aquí lo voy a poner en otro color, lo voy a poner así de color verde para que se vea, este contacto de aquí, esto es una inconformidad, inconformidad, qué os ha parecido, este lo tenía que haber dejado para el final, pero en fin, sí, lo vais a hacer vosotros solos, y sacáis la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 discontinuidades que hay, pues mira, os dedicáis a la geología, a ver, ficháis por Repsol y os forráis buscando pozos, pozos petrolíferos por el mundo. Venga, chavales. Ah, venga, y de, y de rebote, vamos a ver. De rebote, uy, pero lo voy a pintar esto momentito, vamos a ver cómo, cómo es la falla esta, aprovechando que tengo aquí a la gran pachamama, venga. Falla normal porque un niño se tiraría por el tobogán y caería, el estrato naranja cae por gravedad, falla normal, madre mía, seguimos con el octavo bueno amigos pues si el otro era la opción A, <ríe> esta es la opción B la opción B eh, no tiene ninguna dificultad. Lo he hecho yo ya para que más o menos lo veáis. Pero este de aquí es una discordancia erosiva, también llamada disconformidad. Y esta es una discordancia angular. Y se acabaron las historias. O sea, entre el corte A y el corte de la opción B había una diferencia abismal. Pero bueno, venga, le voy a preguntar a la gran Pachamama eh, las fallas. Hombre, aprovechando que está aquí la gran Pachamama, le voy a preguntar cómo es esta falla de aquí. ¿Esta falla de aquí cómo es? Inversa. ¿Por qué? Porque un niño no puede subir. Claro, el estrato niño no puede subir por aquí arriba, bajaría para abajo. Y Pachamama, ¿y esta cómo sería? ¿La otra qué sería? Normal. Normal porque un niño caería aquí por el tobogán, eh. Dice, es que no. No, no lo entiendo. Pues mira, vamos a ver, si aquí hay un niño, ¿eh? un, un estrato niño, este niño va para arriba. ¿eh? Eso no es normal, eso es el exorcista. Eso va para arriba. Pero aquí el niño que se tira por este tobogán. ¿eh? Me tiro por aquí, por el tobogán, y yeah. Pues mirad dónde está el verde y dónde está la verde, baja por gravedad. Esto es normal ¿eh? y esto es inversa. ¿eh? Este niño está poseído, sube hacia arriba. Y este por el tobogán baja por aquí. Venga, por el 9. Vamos que nos vamos. Mirad, entre el estrato O, estas arenas y todo lo de abajo una discordancia angular erosiva. ¿eh? Eh, aquí, entre el estrato K, eh, el estrato K, estas arenas y todo lo de abajo, pues una discordancia erosiva, no es angular porque están paralelas, o disconformidad. Y ahora aquí viene el ojo de halcón. A ver, oiga, árbitro, ojo de halcón. Pues mirad, entre este contacto que se ve claramente que el batolito este ha sido erosionado, no es una intusión, eh, ha sido erosionado, y este contacto de aquí, si me apuras, ¿esto cómo se va a hacer? Pues inconformidad entre este material, que es el material eh, donde está? Eh, rocas ígneas, eh, no sedimentario y sedimentario, este contacto metamórfico, magmático o ígneo y este contacto entre materiales sedimentarios es inconformidad y aquí es aquí también parece que está erosionado, ¿eh? Estoy erosionado. Si no pareciera que estuviera erosionado sería una intrusión pero como parece que ahí está erosionado ahí también habría otra inconformidad. Vamos a por el 10 venga que hay que comer. Vamos a por este venga entre las morrenas ¿eh? las morrenas ya cuaternarias. y el 2 calizas arenosas con numunites pues aquí entre esto que es muy reciente y esto que es antiguo parece, eh, parece que hay una paraconformidad la de abajo, entre el material 2 y 4, discordancia angular, erosiva, esa no hay ningún problema eh. y entre el contacto de, de las pizarras eh, metamórfico con sedimentario esto sería una inconformidad Oiga y Carlejas, pero entonces el contacto entre esto y esto, mirar, este dique 3 eh, se, se, se, se intruye y aprovecha las líneas de los estratos, eh, las líneas de junción de, de los estratos se mete por aquí, es un sí, se llama, y como no está erosionado, como no está erosionado, esta superficie de contacto entre este material ígneo y, y el sedimentario, pues yo diría una intrusión, ¿eh? no diría una inconformidad, diría una, in, una intrusión porque no ha, habido, eh, no ha habido erosión. ¿Qué pasa con este batolito que hay por aquí? Pues mira, si aquí este batolito viéramos que está erosionado, que no se ve, esta línea de aquí volvería a ser otra inconformidad. Venga, que ya queda poco. Venga, vamos a ver esta. El último corte. Una discontinuidad por aquí. Qué bonito esto de las discontinuidades. ¿Mm? Y esta que sería. Discordancia erosiva y angular. Bueno, y ahora vamos a fijarnos en este contacto que hay aquí. Entre un material como es eh, este basalto volcánico y el material es el lacustre ¡Eh, ¿Dónde voy? tan para arriba? A menos, hasta aquí, hasta ahí Este contacto entre material eh, volcánico, el basalto y el material sedimentario esto es una inconformidad Súper fácil esta opción con las dos discontinuidades. Aquí no hay nada. ¿eh? ¿Qué más veríamos? ¿Qué más veríamos? Pues dos basculamientos. Mirad, esto ha basculado, esto ha basculado y esto está en posición horizontal. Eh, ha habido dos basculamientos y esto es el norte del sur hacia el norte. Venga, vamos a por el, ¿El último. ¡Che! ¡Madre mía, madre mía! Has llegado hasta el corte 12. Vamos seguro que eres o una estudiante o una opositora porque si fueras un tío eh, ya te hubieras ido a cazar mamuts en el corte número 4 pero sí chica tú vas a sacar un 14 en la selectividad y tú vas a sacar la oposición porque es que has llegado hasta el final y mira para el final os voy a dar una guinda, a ver si la sabéis ¿eh? mirar en este de aquí hay un contacto entre material eh, plutónico, granito, y el, las calizas con amonitos, este, este contacto, y las corneanas también, ah, bueno, y las rocas metamórficas de aquí abajo, que serían una eh, inconformidad. Bien, pero esto no, no, te, no te lo preguntaba en esta selectividad. Te preguntaba qué tipo de contacto hay entre los materiales 1 y 2. ¿Qué tipo de contacto hay entre los materiales 1 y 2? Pues 2 son calizas con amonites, eh, amonites era secundaria, y uno, margas con numulites, eh, es la era terciaria. ¿Qué pasa aquí? Pues, Carles, yo diría que es, que es, tío, son estratos concordantes. Virgen Santa, estábamos entrenados para ver discontinuidades y va y me preguntan, estoy desgraciado, el contacto entre el 1 y 2. Y tú, y aquí pones aquí, pues una discordancia, una paraconformidad. ¿Por qué una paraconformidad? Son estratos concordantes. Ay, este 0.5 más de 1, hubiese pifiado. Bueno chavales, aquí acaba el vídeo. Gracias por llegar hasta el 12. Eh, seguir así, vamos a estudiar cortes que son un 33% de la mayoría de las selectividades. Eh, hasta el próximo vídeo. Adiós.